Hola qué tal amigos emprendedores, bienvenidos nuevamente, yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de consejos de marketing gastronómico. En el capítulo de hoy vamos a abordar un tema muy interesante y crucial a la hora de planificar lo que vas a hacer con tu emprendimiento gastronómico. Se trata del de concepto de tu restaurante y es exageradamente importante ya que de este se va a derivar mucho del trabajo que realizarás en la planificación de tu emprendimiento. Así que, si estás planeando emprender con un nuevo restaurante o simplemente quieres reestructurar tu negocio, quédate. Porque hoy vamos a explorar los elementos principales de un concepto y algunos pasos para guiar tus elecciones. Pero claro, todo esto después del intro. <música> Bueno, lo primero que tendríamos que determinar es, ¿qué es un concepto de restaurante? Ok, un concepto de restaurante es la idea o el tema general que define al restaurante. Los conceptos incluyen el diseño de tu menú, el estilo de servicio, la decoración del comedor y, por supuesto, lo que vas a cocinar. Muchos restaurantes están concebidos en base a las experiencias o intereses personales de un chef o del dueño del restaurante. El patrimonio, los ingredientes locales, las tradiciones o la familia son fuentes comunes de inspiración para el concepto de un restaurante. Pero los conceptos también pueden ser definidos por las experiencias de viaje de un chef, por su capacitación o por un interés en un área determinada del arte, la ciencia o la cultura. Porque, después de todo, la comida es una mezcla de todas estas cosas, ¿verdad? Analicemos los elementos de un concepto de restaurante. Un buen concepto de restaurante debería cubrir una variedad de elementos coherentemente. Desde el nombre del establecimiento hasta el color de la pintura en las paredes, cada detalle contribuye al concepto general. Hoy vamos a analizar cuatro elementos claves del concepto de un restaurante. El nombre, la carta el tipo de restaurante y la decoración y el ambiente. Estos dos son uno solo. El nombre de tu restaurante debería dar a los clientes una idea bastante buena del el tipo de comida que sirves. Aunque esta no es una regla escrita en piedra, es mucho más difícil de generar algún tipo de identidad si tu restaurante se llama la tratoría de Gino y vendes comida asiática. Lo que sí es indiscutible es que debe ser memorable de fácil recordación y preferiblemente simple. Con esto quiero decir que sea lo más fácil de pronunciar y recordar para tus clientes potenciales. Por ejemplo, hace algún tiempo tuvimos una consulta de un restaurante peruano en Japón que quería llamarse Tres Ajíes. El problema es que la fonética particular del pueblo nipón hacía muy difícil pronunciar este nombre, por lo que lo cambiaron a Torres Ajíes para que fuera más fácil su pronunciación por allá. Hay muchos enfoques diferentes para elegir el nombre de un restaurante. Los propietarios a menudo se inspiran en su ubicación, o en un plato especial, o incluso en un miembro de su familia. Pero para mí lo más importante del nombre de tu restaurante es que debe ser auténtico. La descripción de tus alimentos puede ser tan literal como enumerar los ingredientes de los alimentos y las formas o técnicas que se utilizaron para cocinar, o tan poética como una breve descripción de una experiencia sensorial, o usar imágenes visuales, o usar una técnica abstracta. Pero su enfoque debe tener sentido en el contexto de la comida y de tu tema general. Si partimos del hecho de que tu menú es una herramienta súper poderosa de ventas, no debemos dejar de lado que es una pieza gráfica, que impacta directamente en la percepción general de tu concepto y por lo tanto debe haber coherencia entre su diseño y la identidad que tú quieres transmitir. En las tarjetas dejo el video en el que profundizamos un poco más sobre el menú de tu restaurante. Antes de abrir un restaurante debes definir el tipo de restaurante que vas a desarrollar. Esto te permitirá tanto definir el personal que necesitas eh, el nombre y los insumos necesarios, entre otras cosas. Hay varias clasificaciones para los restaurantes, como por categoría, donde encontramos los restaurantes de lujo, de cinco tenedores, los restaurantes de primera clase, de cuatro tenedores, los restaurantes de segunda clase, de tres tenedores, los restaurantes de tercera clase, de dos tenedores y los restaurantes de cuarta clase, de un tenedor cada uno con características diferentes y definidas, que veremos en profundidad más adelante en otro video. Existe otra clasificación de los restaurantes que se define de acuerdo a las costumbres sociales, hábitos y requerimientos personales y también con el tipo de clientes. Veamos un breve recorrido por estas clasificaciones. Restaurantes gourmet. Gourmet. Aquí hay muy a menudo cierta confusión al respecto de lo que significa ser gourmet o tener un restaurante gourmet. Gourmet es un concepto gastronómico asociado a la alta cocina y a la cultura del buen comer. La palabra como tal es un vocablo francés que deriva de gourmand. Qui aime toute la bonne cuisine. <ríe> que creo que en francés significa quien ama demasiado la buena comida. Esto desde el punto de vista de quién es un gourmet. Pero, entonces, ¿qué es un restaurante gourmet? Si bien por gourmet se entiende a un gastrónomo o una persona que sabe de gastronomía y que es entendida en comidas exquisitas, al hablar de un restaurante gourmet nos estamos refiriendo a un restaurante que es capaz de ofrecer un valor gastronómico muchísimo más elevado a sus clientes. Este tipo de restaurantes está asociado a lo más exquisito de la gastronomía. Aquí los alimentos son de altísima calidad y servidos a la mesa. El servicio y menú es muy parecido a los de primera clase. En general se especializan en platillos poco comunes, pero muy, pero muy bien elaborados. Restaurantes de especialidad. Estos restaurantes ofrecen una variedad limitada de estilos de cocina y su menú cuenta con diferentes platillos de acuerdo a su especialidad. En ocasiones se confunde con el restaurante étnico que acostumbra o que son los que ofrecen platillos más representativos de una región. Dentro de esta clase de restaurantes encontramos otra clasificación de acuerdo al tipo de comida, por ejemplo, vegetarianos y macrobióticos, eh, de pescados y mariscos, o de carnes rojas o de aves. El restaurante familiar. En este tipo de restaurantes se sirven alimentos sencillos a precios accesibles. Se caracteriza porque... El tipo de restaurante es bastante confiable. Restaurantes Buffet. Los comensales en estos restaurantes pueden elegir entre una gran variedad de platillos cocinados y dispuestos eh, para autoservicio. Generalmente el precio es una cantidad fija por persona, aunque en ocasiones el precio va de acuerdo a la cantidad de platos o al volumen o al peso. Restaurante de comida rápida. En este tipo de que todo el mundo conoce, este tipo de restaurantes son restaurantes informales, que ofrecen productos simples y de preparación rápida como hamburguesas, papas fritas, pizza, pollo, en general, también son franquicias. Los restaurantes temáticos. Estos restaurantes se clasifican de acuerdo al tipo de comida que ofrecen. Aquí es donde sí encontramos eh, los que ofrecen alimentos de acuerdo a su origen o los restaurantes étnicos, como la cocina italiana, la cocina francesa, la argentina, etc. También encontramos los restaurantes espectáculo, que son los que generalmente están asociados con algún tipo de personaje o tipo de música. En este tipo de negocios y los restaurantes de especialidad podemos encontrar una gran afluencia de turistas, debido al gran impulso que da el turismo gastronómico para estos restaurantes. Si pasamos por alto algún tipo de restaurante o cometimos algún error, por favor déjanos saber en los comentarios. Eh, será de gran utilidad para la comunidad si nos puedes ampliar esta información. El color de las paredes, la iluminación, los muebles, las mesas, la música y la decoración en general juegan un papel muy importante en el impacto general de tu restaurante. Entonces, a pesar de que tu comida puede ser el enfoque principal de tus esfuerzos, es importante tomar algunas decisiones básicas acerca de la decoración al inicio del proceso de planificación. Recuerda que en un restaurante la comida es solo una parte de toda la experiencia que generas para tu invitado. Por ejemplo, ¿quieres un lugar divertido e informal donde disfrutar un partido de fútbol? ¿O un lugar romántico adecuado para las noches de cita? Estos dos tipos de ambientes tienen distintas necesidades técnicas, logísticas y de decoración que se deben adaptar a las necesidades de tus invitados de qué es lo que tu restaurante le va a solucionar a tu público objetivo. Ten en cuenta que las necesidades de tus clientes también pueden actuar como un punto de referencia muy útil para las decisiones de decoración y tema de tu restaurante. Pero bueno, y entonces, ¿cómo elegir un concepto para un restaurante? Por supuesto, decidir sobre un concepto puede ser complicado. Por eso hemos dividido el proceso en cinco pasos para ayudarte a guiar tus decisiones. Primero, identifica qué te inspira y lo que te define como negocio. <ríe> es más fácil decirlo que hacerlo, y a menudo los chefs o dueños de restaurantes tardan toda una vida en descubrirlo. Decidir el estilo de comida que más te gusta es un buen lugar para empezar. Esto puede provenir de tu herencia o tu educación como cocinero, pero no tiene que ser necesariamente por ahí la cosa. Dos, define tu diferencial. Los restaurantes que ofrecen algo único tienen una mejor oportunidad de mantenerse y generar mayor engagement con los clientes a través de su comida. 3. Investiga a tus clientes. Puede ser difícil decir exactamente qué tipo de restaurante tendrá mayor aceptación con las personas en un área determinada, pero sí es muy importante asegurarse de que exista algo de demanda para lo que tú deseas vender. Puedes obtener una que otra idea de la competencia y observa, donde otras empresas han tenido éxito. Intenta pensar qué es importante para tus posibles clientes. ¿Qué les vas a solucionar? Las personas no van a un restaurante solamente porque tienen hambre y por eso debes decidir qué deseas comunicarles a tus clientes potenciales. Cuarto, desarrolla tu menú. Si bien eh, está bien alejarse un poco de las tradiciones, es importante evitar concebir platos demasiado extraños o confusos. Por lo tanto, si te defines como un restaurante de comida típica, es posible que desees ofrecer todos los platos clásicos de la cocina de tu región que la gente esperará encontrar incluso antes de entrar por la puerta. Pero si tu concepto es eh, la fusión chino-mexicana o la gastronomía molecular, es probable que tú puedas salirte con la tuya introduciendo más caprichos alocados, porque eso es lo que se espera de ti, de todas maneras. Quinto, elige un estilo de servicio. Una vez que tengas tu menú en su mayor parte resuelto, debería ser fácil elegir un estilo de servicio que se adapte bien a tus platos. Por ejemplo, muchos platos italianos son excelentes cuando se sirven a al estilo familiar o con un estilo familiar, pero los platos de mariscos que son más costosos podrían ser mejor servidos en un ambiente de comida gourmet. Otros consejos para definir un buen concepto. Al igual que cada artista encuentra un camino diferente para cada proyecto, eh, desarrollar un concepto de restaurante realmente es un, pro un proceso muy personal para cada propietario de restaurante. Si bien no existe una estrategia clara y estándar que funcione para todo el mundo en todo momento si hay una serie de pautas básicas que se pueden utilizar para mantenerse bien encaminado. Sé consciente de las expectativas del cliente. Ciertos estilos de servicio suelen ir acompañados de algún tipo de etiqueta específica, como el código de vestimenta, por ejemplo. Lo más importante es que debes asegurarte que los clientes sepan qué esperar cuando lleguen a tu restaurante para evitar Sorpresas incómodas Por ejemplo, si tu publicidad anuncia el mejor lugar para pasarla bien en un ambiente relajado e informal Los clientes pueden sentirse algo incómodos y sorprendidos Si llegan a encontrar mmm, mesas formales con manteles y precios bastante altos Por lo tanto, en este caso, trata de encontrar un equilibrio entre la singularidad y la sencillez La consistencia es la clave la identidad de tu restaurante debe ser consistente y armoniosa para crear un ambiente cómodo. La consistencia del concepto de un restaurante es doble. Eh, es decir, se debe ser coherente y debe ser constante. Esto significa que todos los diferentes aspectos de tu establecimiento deben tener un hilo conductor. Una vez que hayas establecido un menú y un estilo con el que estás contento, medianamente contento, es importante seguirlo. Si bien en los países con estaciones o temporadas muy marcadas los cambios estacionales pueden ser una excelente manera de mantener la variedad en tus productos, el tono general de tu restaurante debería ser el mismo para que los clientes que regresan puedan saber qué esperar, dar recomendaciones a sus amigos y disfrutar de la experiencia una y otra vez. Bueno, estos fueron mis consejos del día de hoy para elegir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 No te olvides de comentar y de dónde nos escribes. También recuerda que puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima.